¿Tienes una escuela de negocios o un centro de formación? Si es así, seguro que estás deseando que te contemos estrategias de marketing para captar clientes. Para ganar visibilidad y prestigio entre tu público objetivo, te damos la posibilidad de poner anuncios en formato banner en todo tipo de medios de comunicación, como este que ves aquí. Y lo mejor de todo es que te proponemos una herramienta gratuita en la que solo pagas por la publicidad que consumes. Nada de mínimos ni cuotas de apertura. Si quieres que tu escuela de negocios empiece a crecer desde ya,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 como este. Sin darnos cuenta, hemos generado una impresión. Como el precio que marcas en esta casilla es por mil impresiones, en realidad estás pagando 0,001 euro por impresión, menos de un céntimo. En el siguiente paso debes marcar el área geográfica donde quieres que salgan tus anuncios. Puedes elegir todo el país, segmentar por ciudades o incluso filtrar por un código postal que introduces en este apartado. Dependiendo de las personas a las que quieras impactar con tus anuncios, tienes que establecer un alcance u otro. ¿Quieres centrarte en un público local o prefieres que el impacto sea a nivel nacional? Si, por ejemplo, eres un centro de formación online, puedes dirigirte a un público nacional. Al no ser presencial, estos cursos lo podrían hacer personas de toda España. Ahora elige todos los medios en los que quieres aparecer. Si has seleccionado un área geográfica tan amplia como España, intenta reducir el número de webs. Para hacer una buena lección de dominios, deberás conocer bien a tu público objetivo y saber en qué webs puedes encontrarles. Dependiendo de la especialidad de tu centro de formación, te tendrás que dirigir a un perfil de cliente o a otro. Tu cliente puede ser un estudiante de grado máster, un trabajador o incluso el departamento de recursos humanos de una empresa. De Oñaz hemos elaborado listas con distintas temáticas que te pueden interesar. Echa un vistazo en Prensa Generalista, Prensa Local, Educación, Empleo y Oposiciones y decide cuál encaja más con tu centro de formación. Voy a elegir Educación y Empleo como ejemplo. Ahora toca la parte más divertida. Diseña unos banners llamativos y súbelos en este apartado. Para diseñarlos puedes hacerlo con cualquier programa de diseño gráfico, pero si no quieres complicarte, desde Oniad te ofrecemos un programa gratuito y muy sencillo para que los puedas diseñar tú mismo rapidísimo, solo tienes que pinchar aquí. Una vez los tengas, los subes en este apartado. Y eso es todo, ¿has visto qué sencillo? Solo tienes que darle a enviar, introducir tus datos y comenzar la campaña. Si tienes cualquier duda, nos puedes preguntar a través de nuestro chat, te intentaremos contestar lo antes posible.